Aquí estoy con mi avistar nuevo y la caja que le construí. Ya estamos llegando al club de los tortugueros Hawks. Y aquí se pues, ve el camino de cómo llegar al club para volar ya el nuevo avión. Y ya pues lo tenemos ya en prueba. Lo está volando cámara. ...compañero de vuelo del club de los Tortugaros Oxy... estoy viendo ya que está presentando problemas en subir el nuevo avión... ...eso no, no luce muy bien... Eh, ...ya está dando su primera vuelta... ...y se nota de que no tiene fuerza el avión... ...así que ya es una cuestión de ir bajando ese avión y ver qué es lo que pasa... Así que ya está el viraje para empezar ya el aterrizaje, Está el avión está respondiendo bien malamente aquí y hay que hacer arreglos al avión.